En el video del día de hoy Cambiaremos las texturas de Minecraft por imágenes de Google Este dato consiste en buscar en Google el tipo de bloque que quieras cambiar Ya sea tierra, arena o lo que más guste Y luego cambiar la textura default de Minecraft A ah, las imágenes que descargas ¿Quieres conocer cómo quedaron las nuevas texturas? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ¿Qué textura te encantó más? Ahora sin más que decir, vamos con el video Ahora bien, vamos a cambiar estas cosas Porque ya como dije, ya me cansé la verdad Vamos a ver qué nos dice Google A ver, cuando buscamos por ejemplo tierra y bueno lo, a ver la tierra es esta cosa de acá pero igual vamos a personalizar también este de aquí a ver qué nos sale y bueno ahorita volvemos ok renita ya nos encontramos aquí en google y vamos a buscar ahora tierra vale vamos a buscar tierra a ver aquí me ha salido varias tierra o sea no no la tierra arena esta que es entonces vamos a seleccionar esta tierra, ¿por qué no? Ahora, como ya tenemos las tierras, falta la tierra con el césped, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar un césped. Ok, mira los resultados de los céspedes que no ha salido. Guau, qué, qué épico, ¿eh? No ha salido un montonazo. Aquí, okay, ranita, ya tengo el césped preferido, el que voy a seleccionar para ponerlo encima de la tierra. Y va a ser este, mira, qué bonito, loco. Está súper saturado, súper bonito. Este me lo guardo. Ok, ya lo encontramos aquí en Photoshop. Ya tenemos nuestra tierra. Y pues nada, vamos a modificarle un poquitico el tamaño al tamaño del Así que pues vamos a chiquitarlo aquí. Y bueno, así quedó nuestro planeta Tierra. Bueno, como también vamos a cambiarle el césped a la Tierra. Entonces pues aquí ya tenemos el césped y aquí la Tierra. Ahora lo que voy a hacer es chiquitarlo y pues voy a ponerlo como en tal arriba de la Tierra, como está en el bloque de. de, de tierra con césped, vamos a hacerle un poquitico de curvas como pues está en el Minecraft, y hay que ponerlo en blanco y negro pues para que coja el color que está en default de Minecraft, y bueno raritas así ha quedado, mira, mira nada más la tierra con su césped aquí, eh, realista pero bueno, aquí hay un fallo pero mira, mira, mira, mira la tierra y vamos a ver la tierra, la otra a ¡Oh, su máquina, mírala, mírala! Esta si sí es tierra tierra, eh Ahora se puede decir que estoy sobre la tierra Soy el amo de todo soy Jesús Porque pues estoy encima de la tierra, ¿no? Ok, lo siguiente que voy a cambiar Será la, la piedra esta de aquí Porque pues tú vienes acá de chip. Vamos a picar Está súper cool la tierra Pero tú ves esta piedra y pues dice... Nah, no me gusta, está muy lisa Y pues nada, pues vamos a cambiarla A ver, ¿qué tal? Ok, raritas, entonces ya nos encontramos nuevamente en Google Y vamos a buscar la piedra, ¿vale? A ver, hay muchas clases de piedras. ¡Oh, oh, oh! Esta, esta me trae más Esta me encanta Voy a seleccionar esta, ¿eh? Me la voy a guardar y voy a modificarla. Vale, ahora vamos a modificar esta roca. Que fue la que descargamos. Entonces vamos a pegarla acá. Vamos a enchiquitarla un poquitico. Porque se ve un poco rara. Si la dejamos así de faul. La modificamos tal cual que encaje en el bloque. Y mira, se ha quedado. ¡Qué épico! Vamos a comprobar cómo se ve en el juego. Mira, ya la hemos cambiado. Y mira qué guapo. Que realista se ve toda esta roca. Bueno, si la sí se ve un poquitico chafa. Pero mira qué guapo, loco. Ahora sí, porque sí, renta picar. ¿No? Mira, ahora puedes el pico y, y pues ahora esta piedra está más realista Ahora sí, sí, disfrutas tu picar Aquí súper genial, súper todo ¿Eh? Está... Me encanta, me encanta Ok, realitas, por aquí cerquita, pues nada Yo he visto estos árboles y he dicho No concuerda con, con, pues con la naturaleza ya viva que hemos visto Pues yo diría que, pues nada Vamos a cambiar el tronco y las hojitas A ver, y la colocamos con imágenes de Google A ver qué tal nos sale Vamos a ver y ya volvemos Ok, realitas, como queremos cambiar el árbol y las hojas Vamos a buscar la corteza A ver, corteza de árbol Hola, pero mira cuántas cortezas a ver, voy a seleccionarme una aquí toda bonita, tu aguatona. Esta, este va a ser nuestro nuevo tronco de árbol Mira qué guapo, me lo voy a guardar Ahora, como también queremos cambiar las hojas Pues vamos a buscar hojas de árbol, ¿sabes? Hojas de árbol y vamos a ver eh, unas hojitas para colocársela a nuestro árbol eh, a ver, esta me encanta la verdad estas van a ser nuestras hojitas Mira qué bonita Este lo vamos a colocar arriba del bloque Para cuando talemos el árbol Sería esta textura Pues en el corte arribita, ¿vale? Entonces me lo voy a guardar de una vez Y vamos a cambiarlo Vale, vale, vale Ahora ya tenemos nuestra corteza Aquí en el Photoshop Vamos a modificarla un poquitico Bueno, en sí, no hay que modificarla, solamente hay que cambiar un poquitico el tamaño Porque ya estaba tal cual hermoso así que Vamos a modificarlo aquí, ya está Y bueno, así ha quedado nuestra corteza, mira qué épico Ok, ya estamos listos aquí para modificar las hojas Entonces, a ver, eh, yo creo que la pegué muy mal y se ve super zoom Así que la vamos a reducir un poquitito, tal cual que encaje Y que no pierda su toque Voy a dejarla así y mira Mira, qué épico, mira, qué bonito. ¿Cómo se verá esto en el Minecraft? Pues ahorita lo vamos a comprobar. Ok, realitas, hemos vuelto y mira nomás cómo quedaron los árboles. Ahora sí, ahora sí mola. Mira, mira, mira el tronco súper realista y las hojitas también. Uh, la, la! ¡Qué guapo, eh! Me encanta Sí, creo que aquí oh, claramente, mira Saco este tronco, lo voy a colocar aquí en la luz Y mira aquí, está, está épico, eh Está todo súper bien detallado Súper bien realista Aunque bueno, si le haces zoom, pues ya, ya pierde el toque, ¿no? Pero está, está muy bien, eh Cada vez se va pareciendo más realista esto Fuera de la tierra, que bueno, la tierra no, no es nada realista, la verdad <risa> Pero ranita, he estado caminando por aquí y pues me he topado con esta Esta cosa que ya no me gusta, que la arena, la arena la veo súper normal y, y bueno no, no concuerda con el agua esta Súper realista que tenemos aquí de, de los shaders, ¿no? Y pues yo diría Que vamos a cambiarla a ver ¿Qué tal nos queda? Vale, vale, vale Otra vez estamos aquí en la página Y pues vamos a buscar arena Vamos a cambiar la arena esta por algo Más realista, ¿vale? A ver, una arena Así toda bonita, toda guatona Súper, súper genial para cambiarla ah, yo diría que Esta va a ser nuestra arena Esta arena va a ser implementada Y cambiada por la arena de, de Minecraft, para que resalde con el agua, ¿vale? Procedemos con la arena, aunque la arena no creo que hay que modificarle mucho, porque ya estaría tal cual la arena, solamente un poquitico el tamaño, y ya, o sea cogemos un pedazo, un cuarto, y ya está, mira, ¿se ha quedado nuestra arena ¡Qué preciosa es! ¡Es súper blanquita, súper divina! ¡Ok! ¡Mira qué guapo ha quedado la arena! ¡Mira, mira, no, no! Eh, ahora, ahora sí está súper realista, súper detallado. Ahora sí me encanta, eh. Ahora va pa a pasar aquí una tardecita de playita con arena súper realista. Está de lo más cool, eh. Mira, mira, hasta puedo hacer un tremendo castillo de arena real, mira. Ay, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿The fuck? bueno, ya! Ahora sí, mira nuestro castillito. Ahora está, genial, eh. Con súper realista nuestro castillo. Bueno, parece, no sé. No, no parece forma de castillo, pero. Bueno, me, me encanta. Vale, ranitas, me ha surgido una gran idea de cambiar esta agua igualmente, colocando pues agua en Google y pues ver qué nos sale. Vamos a ello. Ok, ok, ok, ya estamos aquí, vamos a buscar agua. Eh, no sé qué me vaya a salir, si nos vaya a salir tal cual un agua cristalina, súper, bueno, normal. Pero no sé, vamos a buscar agua, a ver qué nos sale. Ok, miren la clase de agua que no ha salido. Eh, pues nada, me imaginaba que iba a salir un vaso y cosas así. Pero como esta base esta, esta es la segunda imagen, ¿no? Ah, y aquí hay una gotica y tal, pues yo voy a seleccionar esta, ¿sabes? Es un agua con unas gotitas, y pues me encanta. Vamos a ver si queda bien y resalta en el mundo. Ok, Rolita, miren nada más el agua como ha quedado. <risa> y también es un agua ahí con una gota. Y pues, ah, pues aquí en esta clase de agua, no, no sé. <risa> no me quejo, pierde un poco la calidad de, de, de, del contraste realista, pero... Me, me, me gusta igual puedo andar en ella todo normalito me puedo poner acá andar aquí normalito en esta agua con, con una gota bueno rarito, me he topado con esta colmena de abejas y me he preguntado qué tal si mejoramos la miel o sea no la colmena sino el bloque de miel es este a ver si lo, lo cambiamos, a ver qué tal no, nos da Y lo volvemos más realista O, o lo empeoramos uh, No sé, vamos a ello Ok, ok, ahorita vamos a cambiar algo súper delicioso Que va a ser la miel, vamos a ver Qué, qué clase de miel nos sale, ok, a ver Imágenes ver, okay. oh, su máquina Pero aquí esta miel no me sirve ¿sale? Voy a ponerle aquí un fondo Fondo de miel a ver, hola, qué rico Nah, no, ya ahorita estoy modoso y yo quiero comer miel Vamos a cambiar la miel por esta Soy realista y como dibujo, ¿vale? Entonces me, me encantaba Pues vamos a descargarnos este y vamos a modificarlo Ok, Rolita, pues miren nada más cómo quedó el bloque de miel Ahora, eh, a ver, yo creía que estaba súper guapo Pero la parte de arriba sigue sí que siendo igual Aunque igual es un bloque, ¿No? lo que Minecraft no tiene fit. a ver todos igual por delante por detrás donde tú lo veas pero mira qué increíble o sea tú pones esto aquí y ya aparece una miel súper súper increíble eh Está un es poco como caricaturístico pero me, me, me gusta eh ah, abejita aquí ya te tengo tu miel súper súper Ahí se acaba de meter, ahí se acaban de meter. Bueno, aquí les dejo un par de miel para que la disfruten y los cuide de los osos, ¿vale? Eh, ranitas, miren, me he encontrado con esta villa y miren nada más. Aquí hay cosas ya realistas, como los troncos. Tenemos aquí el agua con la gotita. Están también al lado de la harina y la harina ser súper increíble. Miren, miren, miren, miren. Guau, ¡Wow, qué guapo, loco. Pero yo he visto que la madera no cuadra tanto, ¿verdad? ¿Qué tal si le cambiamos un poco la madera y la volvemos un poquitico más realista? A ver qué tal nos queda Vale, vale, hay que seleccionar una buena madera para que los aldeanos vivan a gusto y en un mundo realista Entonces vamos a buscar aquí madera A ver qué clase de madera nos sale Ah, el que más me llamó la atención fue este Mira que esa, esa sí se ve madera, madera. ¿Te imaginas esto en la casa de los aldeanos? Pues vamos a comprobarlo eh, descargándolo y, y cambiando la textura. Pero bueno, bueno, bueno, Ranita, ya la he cambiado. Y miren esta maravilla. ¿What the fuck? Ahora se ve una casa super mega realista. Bueno, ha comparado con esta roca ya destrozada que no, no cuadra muy bien. Pero mire nada más Tú la ves así y ves una casa como ¡buah! Increíblemente real Excepto la puerta, la roca Pero lo demás es súper realista Y me encanta super un montón Miren nada más como ese bloque Es, es o sea, literalmente como en la vía real Pura madera, madera Bien, bien, bien hecha Y tú gato que me mira Y se me ocurrió una gran idea ¿Qué tal si cambiamos? No la piel del gato. De, de esta piel. Cambiamos la piel del lobo. Mira, este lobito. Le, le cambiamos una, una piel con alguna imagen de Google que salga. Y a ver qué tal queda, ¿no? Pues vamos a ello. Vale, vamos a cambiar la textura al lobo. Vamos a ver qué, qué, qué nos sale con con. Fondo, piel lobo. A ver, piel lobo. Ah, yo diría que la piel que vamos a buscar, vamos a escoger, va a ser esta. Esta se ve súper realista y te imaginas cómo se va a ver en Minecraft, pero pues vamos a verlo, vamos a, a descargarlo y vamos a cambiarle la textura al lobo. Ok, ahora procedemos a cambiarle la textura al lobo. Esto lo vamos a implementar como en los anteriores videos, que solamente voy a agregar la piel y ya está, ¿vale? Agregar la piel, mira cómo se ve, se ve súper todo blanco, pero yo diría que vamos a hacerle un de ojitos y las fosas nasales fue pues, para que respire nuestro querísimo lobo. Ok, así han quedado los ojos del lobo. Ah, no sé, no sé dibujar mucho, no soy Da Vinci, pero mira, así ha quedado nuestro lobito. Yo lo veo super 4K, super bonito, super realista. Ahora vamos a comprobarlo como se ve dentro del juego. Ok, vale, Ronita, ya he cambiado la textura del lobo. En, a ver, también me hice una etiqueta llamada Alexi y unos huesos para domesticarlo Y pues se me perdió el que estaba por aquí Pero nada, aquí está ¡Mira el lobo cómo quedó! <risa> ¡Bro! ¿Cómo quedaste loco? Mira, mira con la piel súper realista Se ve súper extraño A ver, la cara también está toda peluda, ¿sabes? Y tú te vas a convertir ahora en el nuevo Alexi, papu y vas a ser doméstico por mí Mira, mira, mira, mira el todo bonito, todo guatón Está increíble, vale, ranita Ustedes califiquen a este todo bonito, todo guatón Si les encanta o, o les da terror A mí me gustó, la verdad yo lo Este va a ser mi compañero de toda la vida Y se lo voy a dar a Francisco, por favor Ok, ranita, ya cambiamos unas cuantas cosas De madera, de construcción de plantación y no hemos cambiado nada de, de diamante ni de hierro. Que si cambiamos ahora sí los bloques de hierro y diamante. Que con este chaer, Que madre mía se ve súper cool. Y allí se ve la tierra. Oh my god. A ver, vamos a ponerlo aquí. Este diamante y este hierro. Vamos a tratar de cambiarlos. A ver qué tal nos queda, papu. Ok, ranita. Entonces vamos a cambiar los ores que va a ser de hierro y de diamante. Los bloques. Vamos a. A ver, vamos a buscar bloque de diamante Aunque dudo que salga bloque de diamante Ah, pues creo que <ríe> nos sale el típico bloque de Minecraft A no ser que busquemos solamente el diamante Luego lo modificamos a un bloque, ¿sabes? Este, este diamante vamos a descargarlo y vamos a modificarlo a un bloque eh, no sé cómo se vaya a ver, pero espero se vea muy precioso esta piel Este hierro lo vamos a convertir en bloque para que se vea eh, súper hermoso Aunque este se ve un poco cristalino, parece como uno de espejos Pero si dice que es hierro, pues es hierro, vamos a ello Ok, ranita, ya visto los bloques y madre mía, le va a encantar muchísimo a ustedes le, le, Les va a encantar mucho, que, que van a quererlo, la verdad A mí me, me encanta... ¿Eh? está la Leti. ahí me encanta la verdad y bueno espero que a ustedes también les encante y miren nada más cómo se ve el diamante y el hierro qué guá y con ese de pap brilla que flipa mira tiene un reflejo super guapo me encanta luego yo así así un diamante sí sí sí sí quiero no como el chafa horrible que estaba el otro y este hierro madre mía eh Está increíble, parece cristal ahí, súper, súper increíble Y bueno, ranitas, como extra, como extra, miren nada más el sol, qué guapo, es un sol, uh, uh, me está quemando mucho Oh, por Dios, es, es que lo veo y más me quemo, mira, mira, es que está muy bonito, o sea, todo, todo quedó increíble hasta la lesi Guatón, Todo me encanta. Bueno, ranitas, aquí el video de hoy. Ustedes comentenme cuál fue el cambio que más les gustó. Si fue la Guatón. Que igual opinen qué tal quedó. A mí me encanta. Si les encantó el diamante o todo lo que hemos cambiado. Hasta el sol. que okay, pues nada, ranita No olvides dejar tu like, suscribirte. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.